Desfrió, imprimiéndole mi sello buscando en la memoria de mi soledad. No he podido encontrarte. Será que solo engañaste y vulneraste mi seguridad. Ahora comienzo a recordar, a todos los cabos sueltos de sexo Escapado, y es que la verdad estaba con los ojos vendados. No es necesario decirte extraño, ya soy pasado, ya estoy olvidado. Sé que, sé que de la mala experiencia, se aprende. Dijo un sabio, algún día aprendí a utilizarme. Yo aprendí que nunca fuiste mi. De mí llegué a pensar que te hacía feliz. Vienes a buscarme por robar tus dedos. Ya lo no sé Eso yo lo entiendo muy bien Seguirás desafinando otras canciones